Dale, a ver, Mayra. A Bueno, bienvenidas y bienvenidos a, a esta sesión del día de hoy. Para nosotros en el DEI es un gusto poder compartir estos espacios y estas reflexiones. Bienvenidos a todos aquellos que nos están acompañando desde la transmisión en el Facebook. Hoy estaremos reflexionando sobre la sanación como un camino cósmico político. Esto, esta reflexión del día de hoy es parte de... Eh, de nuestro programa del taller socioteológico que este año estamos trabajando la economía de la pandemia entre cuidados, trabajo y bienes comunes y hoy vamos a tener un espacio bien rico con dos invitados especiales que nos van a estar eh, comentando en relación a la sanación como un camino cósmico político. Vamos a ver por qué hablar sobre sanación en el contexto actual es importante, qué aportes nos pueden brindar eh, las tradiciones eh, a las que van a hacer referencia nuestros invitados y podemos así ir construyendo nuestras reflexiones, preguntas e ideas en relación a el tema de hoy. Para comenzar, eh, quiero dar la bienvenida a Rosario Tuyuk Ella es una mujer maya, quiche, cachiquel. Eh, es eh, de la colectiva, me disculpa si digo mal el nombre, Aquil de la colectiva Chacchel, ella fue participante en nuestro programa de formación eh, en el seminario de construcción colectiva en el 2019 y hoy nos viene a compartir. Eh, también tendremos con nosotros a Cristian Castro, él es teólogo, parte del equipo del DEI, es miembro de la Iglesia Episcopal Costarricense y también nos estará eh, compartiendo sus reflexiones hoy. Pero entonces en estos momentos quisiera darle la bienvenida a Rosario. Rosario, muchas gracias eh, por, por sacar tu tiempo y compartir con nosotros. Es para nosotros un gusto eh, poder escucharte y te cedemos el espacio. Gracias eh, Caroline. Eh, bueno, yo necesito que me proyecte, algo que envíe, una presentación. Bueno. Bueno, pues, eh, bienvenidos y bienvenidas a todas y a todos a este, a este espacio, a este diálogo que, pues, vamos a iniciar este día. este pues que quisiera decir algunas palabras en, en mi idioma materno que es el quiché es y bueno nunca ni ni pues agradecer verdad las energías que nos acompañan que nos permiten la vida que nos permiten la palabra que nos permiten nuestro existir y pues vamos a, a encender una, una nuestra vela, ¿verdad? Para que también nos acompañen desde, desde esa dimensión, ¿verdad? Eh, nuestros abuelos, nuestras abuelas, nuestros ancestros nos acompañan de diferentes eh, dimensiones. Pues cada uno adopta, digamos, la... Una, una energía, un ser después de, de trascender a, a, a la otra vida, al universo, o como comúnmente lo conocemos como la muerte, ¿verdad? Pero volvemos a renacer en otra energía. Entonces, por eso es que encendemos es, esta luz, ¿verdad? Para también tener el, el permiso de ellos y de ellas para, para hacer nuestro, nuestro diálogo. Entonces, ya haber aperturado este momento, pues vamos a, a iniciar. Entonces yo quisiera que me pasaran a la siguiente diapositiva. Bueno, y justamente lo que planteaba Carolín, este, ¿por qué hablamos de sanación, verdad? ¿Por qué esa necesidad? Y aquí planteo yo tres, tres respuestas, ¿verdad? Asumir que la sanación es un acto de resistencia y reivindicación. ¿Por qué resistencia y por qué reivindicación? Resistencia en el sentido de que eh, regresemos, en el sentido de que las mujeres o los pueblos o todas las personas que hemos asumido esta esta misión, este trabajo, lo hacemos desde nuestros saberes y muchas veces lo hacemos desde desde nuestra intuición, desde nuestro corazón, porque vamos sanando conforme vamos escuchando a la otra persona y cuando es algo nuestro, pues nos vamos escuchando a nosotras mismos, a nosotros mismos, por eso es un acto de, de resistencia. Y de reivindicación, pues recordar que muchos de estos eh, saberes, digamos, eh, en algún momento de la historia fueron, eh, fueron satanizados. Eh, recordemos también durante la, la, la época del siglo XV y el siglo XVII, donde quemaron a miles de personas, a brujas. Eh, ¿Por qué? Porque ellas tenían el saber, tenían ese conocimiento de cómo sanar, de cómo de cómo preparar su propia medicina para sanar. Entonces, esto ha sido un acto, digamos, que ha sido eh, criminalizado y lo sigue siendo. Por eso decimos que es una reivindicación. También nos permite, digamos, conocer nuestro origen. ¿Por qué hablamos de, de la necesidad de, de conocer nuestro origen? Dicho en palabras, eh, en mi idioma materno, que es nuestro Sheer nuestra raíz por qué entender nuestra raíz porque en base a lo que venimos en base a lo que venimos caminando en base a lo que han caminado nuestras abuelas nuestros abuelos nuestras ancestras nuestros ancestros entendemos finalmente nuestra misión de vida o nuestro existir en este en este mundo en este espacio Luego ya viene la parte de asumir, digamos, ese trabajo, esa misión de vida y la vamos desarrollando poco a poco. Por eso la necesidad de entender nuestra raíz. También hablar de sanación es una forma de fortalecer nuestras formas y maneras de sanar a través de la medicina maya y de aquellas diferentes formas de curación que sabemos que que hemos aprendido o que han aprendido o que ejercen otras mujeres, otros seres dentro del, dentro del mundo, dentro del universo. Por eso es importante sanar, ¿verdad? Y también reconocer que todos de alguna u otra forma hacemos ese trabajo con nuestras palabras, con nuestras manos, con nuestros pies, con nuestro canto, con nuestra cabeza. Hay diferentes formas lo que pasa es que en algún momento nos han despojado de ese saber y la importancia de regresar y reconocer, ¿verdad? Esa, eh, ese saber que nos lo han quitado. Eh, ¿Sigamos? Bueno, ¿qué implica para una mujer sanar? En primera instancia es reconocer a nuestras ancestras, abuelas, a las que ya nos antecedieron, a quienes ya no están en este, en este plano del universo, sino están en otra dimensión, ¿verdad? Es reconocerlas a ellas, es reconocer el trabajo que ha hecho cada una de ellas. Y desde este lugar, denunciación como mujer maya, Quiero decir que los pueblos originarios han sido constantemente luchadores por mantener su memoria, nuestra memoria. ¿Cómo lo hemos hecho? Por medio del fuego, por medio de las plantas, por medio del canto. Así es como se ha mantenido eh, este legado eh, de, de, de los saberes de nuestras plantas, eh, esta memoria, ¿verdad? Entonces... Como no nací en ninguna otra parte del mundo, sino en el pueblo maya, eh, es preciso nombrar a nuestras ancestras, a mis ancestras, a todas las, las ajkijab, eh, a las abuelas kakishajá, ischel, Ixtoj, y ya Nombrarlas a ellas es reconocer la lucha y la resistencia del pueblo maya ante la invasión española porque cada una de estas mujeres ha hecho un trabajo por mantener esa memoria, por mantener nuestras plantas. Nombrar también desde el silencio y el tiempo a quienes nos permiten la palabra. Que hoy tengamos la palabra, que hoy tengamos esta oportunidad de platicar y de dialogar, ha sido también porque muchas mujeres nos han ido abriendo los caminos, nos han ido abriendo la mente para poder caminar en este camino de, de, de sanar de manera personal y de manera colectiva. Sigamos. Siguiente. Bueno, fortalecer nuestras formas, maneras de sanar a través de la diversidad es muy importante reconocer y, y de saber verdad que dentro de este camino y dentro de todos los caminos que hemos caminado que vamos a caminar existe una diversidad y no digamos en el camino de la sanación como lo decía anteriormente habemos una infinidad de personas, de seres, de almas, que hacemos este trabajo y lo hacemos desde la diversidad, desde la diversidad del conocimiento, desde la diversidad del saber, desde la diversidad como personas. Es necesario hablar de las diversidades porque de una u otra forma estamos reconociendo el trabajo, la lucha de las mujeres de Viayala y no solo de, de las mujeres, sino de la de la humanidad en sí, que ha hecho este trabajo en torno a la, a la sanación. Desde la diversidad para alcanzar la igualdad para los pueblos, desde los pueblos, es muy importante eh, hablar sobre esto porque de una u otra forma también nuestra lucha, nuestro trabajo y nuestro saber complementa cada una de nuestras acciones que vamos haciendo dentro de nuestro camino. Entonces, aquí la necesidad también de, de que los mismos feminismos que nutran y que hablen de este saber de la decolonialidad y del racismo, ¿verdad? Porque como pueblos, como mujeres indígenas, en muchos momentos hemos sido como aisladas de esto. Eh, de este tema y de muchos otros, ¿verdad? entonces es muy importante hablar de la diversidad. La necesidad de construir y reconstruir espacios colectivos de sanación que permitan redes de vida. Las abuelas del pueblo maya nos enseñan a dialogar constantemente con las plantas, con el fuego, con el agua, con la tierra con todos los elementos del universo. Y esto de cierta manera también contribuye, construye la memoria y es una memoria que se ha mantenido. Muchas veces preguntan este, en qué libro existe alguna definición o algún recetario de alguna, de alguna planta o de cómo curar eh, cierto miedo, cierto dolor. Muchas veces no existe, porque muchas veces es solo escuchar a la otra persona y uno va sintiendo la necesidad, qué necesidad hay. Entonces, escuchar esa parte, ¿verdad? Nuestra, nuestra intuición, nuestro ser, es como vamos a ir descubriendo qué, qué paso vamos a continuar, qué paso vamos a, a, a seguir. Siguiente. Sí. Siguiente. Construir y reconstruir espacios colectivos de sanación. Las mujeres siempre han sanado. Hemos sido sanadoras antes de que se institucionalizara por la medicina occidental, ¿verdad? Eso es muy importante saberlo. Por ejemplo, las ajeyón, que eh, pues no me gusta eh, decir este nombre porque... Aquí en, en, en nuestro país, bueno, en, y en muchas otras partes del mundo las conocen como las parteras o comadronas. Pero las mujeres, digamos, las comadronas o las parteras, las Eiyon, como nosotras les llamamos acá, ellas eran las encargadas de atender partos en casa, estudiar la medicina por medio de la observación. Mucho del trabajo que hacen de las mujeres a través de la sanación es parte de la observancia, ¿verdad? No es que estemos diciendo que se haga prueba y error, ¿no? Es la misma energía que nos permite conocer esta, este, este saber. Los pueblos originarios y en este caso el pueblo maya siempre ha dialogado con el fuego. Es preciso recordar a los últimos guerreros cachiqueles, Caji, Moshi, Belejecat, quienes fueron quemados por los españoles, ¿verdad? ¿Y por qué los quemaron? Por el simple hecho de dialogar con el fuego. Entonces aquí cabe recordar lo que veníamos hablando en un principio, en el del siglo XV, cuando quemaron a muchas brujas, a muchos brujos, pero los llamaron así, los nombraron así de esa forma es porque tenían ellos el poder del saber sobre las plantas. También este, viene a mi mente eh, un suceso, ¿verdad?, donde Diego de Landa quema todos los códices mayas y los códices mayas contenían información muy importante del pueblo maya en cuanto a su astronomía, su arquitectura, su medicina, únicamente se lograron rescatar cuatro códices que no están con nosotros, que están en Europa. Entonces también ha sido una constante lucha, verdad, de parte de, de, de los pueblos, ir reconstruyendo esa memoria y reconstruyendo ese saber por medio de, de, del pishap, que es el consejo con los abuelos, con las abuelas. Así es como hemos ido obteniendo también muchas, eh, muchos de los saberes que hoy en día pues estamos haciendo dentro de las diferentes comunidades. Nuestras abuelas y nuestros abuelos nos han enseñado a dialogar con todos los seres del universo. Regresemos. Nos enseñan también que las enfermedades también son dolencias del cuerpo que cada uno de esos acontecimientos en la vida son aprendizajes. Dicen las abuelas que cuando usted tiene tos o usted no puede hablar, pregúntese por qué no puede hablar, pregúntese por qué, no, por qué tiene tos. Quizás hay algo que en algún momento guardó y no lo dijo, y entonces el cuerpo se está manifestando de esa forma. El cuerpo está diciendo, habla. El cuerpo está diciendo, saca. Entonces es cuestión de que nosotros también aprendamos a escuchar nuestro cuerpo. Aprendamos a sentirnos, nosotras, nosotros. A saber identificar por qué es que si me duele la cabeza, tal vez porque he estado pensando mucho. Entonces necesito ordenar mis ideas. Ese es el constante diálogo que hacen nuestras abuelas y nuestros abuelos de platicar con todo y con todos. Sigamos. Siguiente. Bueno, como retos y desafíos eh, de las mujeres sanadoras feministas, yo planteo eh, cuatro cuatro retos, desafíos, primero sería encontrarnos y defender nuestras luchas, ¿verdad? Entender que, no es, que la lucha de una es la lucha de todos, que la lucha de uno es la lucha de todos, que la lucha del pueblo maya es la lucha del pueblo azteca, es la lucha de Abya Yala. Que la sanación debe ser un proceso abierto para seguirnos encontrando, para seguirnos viendo. Eh, reconstruir nuestra memoria y la sabiduría de las mujeres que no tienen voz. Aquí nuevamente la necesidad de reconstruir desde nuestros orígenes y como, lo, como dijimos al inicio, nuestro She'el. Nuestro origen, ¿verdad? Por eso ahí vemos la espiral del tiempo. Y la espiral del tiempo nos hace pensar en que hay que regresar hacia adentro. Volvamos a salir, pero siempre vamos en espiral, porque ahí es donde vamos a encontrar a nuestras ancestras y a nuestros ancestros. Y por eso les dejé esa imagen que me parece una imagen este, muy profunda, porque está como la... Eh, está como, como, como recogida eh, toda la, la, la memoria, toda, toda nuestra ancestralidad, porque venimos de un solo árbol, venimos de la tierra, todos y todas. Entonces somos hermanos y hermanas, por eso nos abrazamos. Bueno, sigamos, y yo creo que la última, es creo que la que viene es la última diapositiva. Bueno, y aquí pues termino, quiero terminar con esto, verdad, que bueno, les voy a leer. Eh, quiero plasmar las voces de las mujeres que hablan con el viento, con el fuego, con el agua, con la lluvia, con la noche, con el día, con el universo, a las insurrectas, las brujas, las, ajijab, las que están y las que no están. Porque desde donde nos nombremos, seguimos construyendo. Y la parte de arriba, Matyoshi Iwonojel, que es gracias a todos y todas. Y tal vez aquí quiero decir que nuestro, nuestro, nuestros lenguajes maternos llevan incluida la parte de la diversidad. Por eso cuando decimos Iwonojel, estamos hablando no solo de hombres y de mujeres, estamos incluyendo incluso el universo. Muchas Gracias. Muchas gracias, Rosario, por tu reflexión. Eh, esto nos, nos va generando ya ideas, preguntas. Eh, los invito, las invito a que aquello que se nos va generando podamos ir compartiendo en el chat. Si tenemos alguna pregunta, vamos a tener un espacio para preguntas al final, pero primero eh, vamos a tener la, las, dos, eh, las dos presentaciones. Entonces, en estos momentos eh, quisiera eh, presentar a Cristian Castro eh, él es teólogo, es parte del equipo del DEI eh, Cristian es miembro de la iglesia episcopal costarricense y hoy nos trae eh, su reflexión eh, vamos a ver eh, Cris, eh, gracias por compartir con nosotros en este espacio eh, te, te dejo eh, el micrófono abierto para que nos compartas tu reflexión Muchísimas gracias. Bueno, este, bueno, pues primero agradecer el espacio. Yo creo que es un tema que es bastante pertinente para el contexto. Sí, Me gustaría como comentarles primero que esta reflexión surge por una invitación de unos amigos de la Universidad Católica de Cali y la Universidad Católica Luis Amigo en Colombia, buscando hacer un diálogo ecuménico sobre una carta del Papa Francisco que se llama la Fratelli Tutti. Y pues fue como lo que provocó un poco como esa reflexión sobre pensar la vocación terapéutica de la iglesia pensando el ministerio de sanación de Jesús. Y pues entendiendo un poco como ese fenómeno de la sanación y los milagros en ciertos textos y tradiciones bíblicas. Este para comenzar el marco, como por decirlo así, el marco de análisis usado para hacer esto. Este, no viene desde la teología, sino desde la antropología. Es, es, es, especialmente la antropología médica. Hay un autor muy bueno que se llama Arthur Kliman, que nos propone entender la medicina como un sistema cultural que incluya todos los elementos relacionados con la salud o lo que se menciona como salud en una determinada sociedad o un determinado contexto. Este, gracias a este mapa... Podemos entender el modelo biomédico, que podemos decir que es el que tenemos ahora, el que nace con los avances científicos tecnológicos en la modernidad, y lo que traduje como modelo cultural, que lo llama el folk medicine. Este, hay unas traducciones que lo llaman como modelo cultural, pero no me pareció correcto, puesto que muchas veces la antropología ve lo cultural como todo lo demás y nosotros como occidentales o al menos ellos desde Europa dicen que lo de ellos es objetivo y no está mediado por lo cultural, cuando todas y todos sabemos que sí. Como para poner un ejemplo y antes de entrar a, a, la, a la discusión bíblica, me parece importante, no sé, un ejemplo muy claro como la patologización de la homosexualidad y el lesbianismo, eso se entendió como enfermedad en un contexto definido y posteriormente por ciertas reflexiones y estudios se dejó de entender como una enfermedad, por eso como un ejemplo de que también en la actualidad lo que se conoce como enfermedad y lo que se considera como enfermedad está mediado siempre por condicionantes socioculturales incluso morales. Para entender ese modelo básicamente podemos decir que el modelo biomédico o empírico se centra en este, básicamente, como en el conocimiento desde el empirismo y técnicas científicas en conocer el origen de la enfermedad, mientras que este modelo tradicional, que es el que vamos a encontrar en los textos bíblicos, se basa en entender la significancia de la enfermedad. Ahora bien, este, entendiendo que en el actual contexto hay ciertos discursos muy peligrosos, anticientificistas discursos anti vacunas, este, no estoy haciendo una equiparación de los avances técnico-científicos. Sino pro, proponiendo que ampliemos nuestro marco de análisis cuando hablemos sobre enfermedad y sobre sanación para no entender solo como esas razones biomédicas, sino entender la significancia que la enfermedad te encarna, tanto en los textos y relatos bíblicos, así como en el contexto actual. Yo creo que en todos los países del mundo la enfermedad es, es algo de todos los días, más en este contexto. Vamos a conversar ahora un poco sobre la sanación en tiempos de Jesús. Este, es importante entender que en los textos bíblicos, hay como por decirlo así, hay dos tradiciones como se entiende la sanidad y la enfermedad. Este, hay una que entiende que la sanidad y la enfermedad viene de Dios, que esa podríamos llamar el monismo, y la otra que entiende que la sanidad, lo bueno, viene de Dios y lo malo viene de otros entes demoníacos. Eso responde. Digamos que a la helenización o a la imposición del pensamiento griego, después del proyecto cultural de Alejandro Magno. Pero yo creo que esa es, esa es como la tradición que más se ha instaurado. Entender, justamente, que lo, bien, que lo bueno viene de Dios y lo malo viene de Satanás o otras entidades. Para eso quiero comenzar con una cita bíblica. Y yo les insto que si tienen unas Biblias en su casa, la busquen después. Esta cita es del primer libro de Samuel es el capítulo 16, versículos 14 y 16. Y eso nos dice, el espíritu de Yahvé se había apartado de Saúl y un espíritu malo que venía de Yahvé le infundía espanto. Dijeronle pues los servidores de Saúl, mira, un espíritu malo de Dios te infunde espanto. Permítanos, Señor, que nosotros te servimos, te busquemos un hombre que sepa tocar la cítara. Así, cuando te asalte el espíritu malo de Dios, tocará y te hará bien. En esta tradición, también me parece muy importante rescatar, porque yo creo que en nuestras iglesias y tradiciones de fe, la que está más instaurada es esta dicotómica que se narra mucho en Job, o en los evangelios, de que Dios da la salud y es el demonio el que da la enfermedad, que también hay otras tradiciones bíblicas, que entienden a Dios como un todo, no solo lo bueno, sino también lo malo. Por eso se pueden ver, no sé, ciertos relatos en el Antiguo Testamento, donde Dios tiene ira, o donde Dios manda un oso para que mate a alguien, unas cosas así, porque se entiende Dios como una complejidad, no solo lo bueno. Eso tiene que ver después pues, por una dicotomización que se da. Ahora, en, en, esta, sí, en esta época de la antigüedad, Podríamos hablar que existían tres formas de acceder a la salud. Este, una es el milagro, que eso lo vamos a profundizar des, des, después, porque el milagro tiene como característica que es una divinidad la que interfiere en el proceso de sanación. La otra que tenemos es la magia, que ahí tiene que ver con taumaturgos y ciertos templos muy dedicados como a eso. Y la otra es la medicina la medicina profesional la medicina de esos de esos hombres específicamente pero muchos hombres que fueron a estudiar a las escuelas que se establecían en los centros de las metrópolis griegas y, de, y después romanas de pero esta medicina era básicamente exclusiva de las élites un ejemplo que el texto bíblico nos narra y que podemos encontrar está también en el evangelio de Lucas pero el evangelio de Lucas Omite una parte que a mí se me hace muy importante y es la parte del acceso económico a este tipo de salud, como por decirlo así, salud este, salud profesional o esa medicina de las, de las personas que han estudiado eso. Es la sanación de la mujer hemorroiza, que está en el capítulo quinto, los versículos del 25 al 19, y el texto dice, había una mujer que padecía flujo de sangre desde hacía 12 años. Y que había sufrido mucho con numerosos médicos. Aquí está la, la cuestión interesante que nos da el Evangelio. Había gastado todos sus bienes sin encontrar alivio. Al contrario, había ido peor. Sabedora de lo que se decía de Jesús, se acercó por detrás de entre la gente y tocó su mano. Y es que pensaba, si logro tocar aunque sea sus vestidos, me salvaré. Inmediatamente se le detuvo la hemorragia y sintió que su cuerpo quedaba sano de todo mal. Ok, podemos ver cómo desde. Yo creo que es una realidad que vemos ahora, pero eso que vamos a ver luego. Cómo este acceso a la salud o a esta salud profesional, como por decirlo así, ha estado mediado históricamente por el acceso a recursos económicos y las personas más empobrecidas, desde los tiempos de Jesús hasta el día de hoy, han tenido que recurrir a lo que la gente llama medicinas alternativas para poder sanarse. Ahora, en los evangelios. Y creo que en, también en la tradición profética, la sanación no se ve tanto como la curación per se de una enfermedad, sino que la sanación es sinónimo de integración social. ¿A qué me quiero referir con eso? Tenemos que entender que cuando estamos leyendo los evangelios, pues este judaísmo del segundo templo hace un gran énfasis en esta cuestión de la pureza o la impureza. Y cuando vos estabas impuro, quedabas excluido del culto y excluido de esta comunidad de la alianza. Los milagros y las sanaciones que realiza Jesús son de personas que se consideraban impuras, como la hemorroiza, pero una vez curado se puede integrar a esa comunidad de la alianza. Entonces no es solo curación, como podríamos ver en el esquema pasado, no es solo como una curación biomédica, por, por decirlo así, de la dolencia, sino que implica una integración social y religiosa a la comunidad. Como con la hemorreíza, como con el leproso, con el, con el ciego, con las otras sanaciones que hace Jesús, tienen esa característica que no solo se va por la parte física, sino que implica una, sino que implica también una integración. Y lo otro es que la sanidad en la tradición profética es un símbolo y es una prueba palpable de que el reinado de Dios está cerca, el reinado de Dios entendido como esa promesa que hay pues de vida próspera para las personas si bien los textos bíblicos al menos en Isaías lo focaliza en Israel, creo que la comprensión que hoy en día puede tener la iglesia de estos textos implica una sanidad universal para las personas y para eso me gustaría leer un texto de Isaías que es una promesa muy linda que está en el, en el capítulo 35, los versículos son del 5 al 10. Yo les esto para que después tomen una Biblia en su casa y puedan leer las diferentes traducciones que hacen sobre sus textos para que también puedan problematizar. Dice el profeta, Entonces se abrirán los ojos del ciego, las orejas de los sordos se destaparán, entonces soltará, saltará el cojo como siervo la lengua del mudo gritará de júbilo, pues manarán aguas en el desierto y correrán torrentes por la estepa, y la paramera se, tocará en el, se trocará en el estanque y el país árido en manantial de aguas. En la guarida de los chacales veredará la caña y el papiro. Habrá allí una senda purificada a la que llamarán vía sacra. No pasará el impuro por ellos, ni los necios vagarán por ella, ni habrá leones en ella, ni por ella subirá bestia salvaje, ni los rescatados la recoderán. Los redimidos de Yahvé volverán, entrarán a Sion entre aclamaciones, pedidos por alegría eterna, seguidos de regocijo y alegría. Adiós, penas y suspiros. Cuando hablamos, bueno, y tenemos también que tomar en cuenta que cuando, los, cuando se están escribiendo las narraciones evangélicas, esta promesa de sanación y las palabras del profeta Isaías están muy presentes en el mundo semántico de las primeras comunidades cristianas. Entonces, cuando se ve esta sanación o, la, o los procesos de sanación que realiza Jesús, va de la mano con ese proyecto de restauración, por pues decirlo así, social, que implica paz y pues también implica como un rompimiento hasta cierto punto de esas cuestiones de pureza o impureza, porque pues nadie, nadie estará impuro. Entonces, esa dicotomía ya no tiene mucho sentido. Ahora, este, en el mensaje evangélico, la sanación nunca es sanación per se, nunca va sola. Este, los relatos de la sanación siempre van acompañados de sanar y anunciar el reino. Es muy lindo, en el Evangelio de Juan, la palabra que se usa es didasken, que implica sanar y enseñar. Entonces, básicamente, sanar y explicar la significancia de esa sanación. Hay una cuestión, y aquí sí voy a hacer una parte un poco más hermenéutica para centrarnos un poco en nuestro contexto que tanto los textos bíblicos, creo, como en la actualidad, nos hemos dado cuenta este, que hay una relación intrínseca entre pobreza y enfermedad. Lo vimos con el relato de la mujer hemorroísa que aunque vendió todos sus bienes pagándole un médico, no pudo acceder a la salud. Y yo creo que lo vemos en la actualidad cuando vemos que las personas más expuestas al virus y la mayoría de las personas que han muerto son personas de clases populares. Este, una propuesta de eso, y hay un libro muy bueno que tiene el Day que se llama un, Los orígenes críticos del cristianismo por Eduardo Horner. él tiene una propuesta, y es que esta sanación en el movimiento, en el primario movimiento de Jesús tiene que ver con la construcción de comunidades terapéuticas. Y como una propuesta de esas comunidades terap, terapéuticas vemos el relato del libro de los hechos de los apóstoles, cuando se habla de que todas las personas tenían sus bienes en común, y que vivían todos con lo de todos, que no había alguien que tuviera más que alguien. Y ahí se entiende que era una comunidad terapéutica porque al no haber esa desigualdad que engendra pobreza y engendra enfermedad, las personas podían tener una vida en abundancia. Eso también, yo creo que en base a lo que vimos antes, nos puede ayudar también a pensar un poco sobre la significancia de la enfermedad, que esto es fundamental. Y un ejemplo que... Hablamos en un taller el sábado, hablando un poquito de eso sobre la significancia de la enfermedad. Es decir, ¿qué podría significar si hablamos sobre la desnutrición que viven muchos países en el sur global, como Latinoamérica y África, en relación con las crisis de sobrepeso que tienen los países del norte o los países que llaman más desarrollados? ¿Qué significa esa enfermedad? Este, yo creo que eso es una invitación para enriquecer nuestro análisis. De no entender solo como esa parte médica, sino también la parte significante de la enfermedad. Este, otra cuestión que me parece importante es que la sociedad, como tal, se ha entendido en diferentes tradiciones como un cuerpo. En la iglesia decimos que las fieles y los fieles somos el cuerpo de Cristo. Y como sociedad, varios hablan del cuerpo social, hasta, hasta me recuerdo esa imagen de Todd Fox. Pero podemos. Si vamos a tomar esa metáfora que a mí me parece muy útil para hablar del cuerpo social, podemos comenzar a hablar de la desigualdad como enfermedad. Y aquí me parece que hay que hacer una aclaración que es fundamental, y muchas veces yo creo que nuestros discursos de organizaciones, discursos eclesiales, y podemos ver que se hace mucho en discursos políticos, más que ahora en la región estamos entrando en campañas electorales, que la gente habla de la pobreza como la enfermedad y la pobreza como el enemigo. Pero la pobreza ni es el gran problema, ni la pobreza es el mayor enemigo, sino es la desigualdad y la pobreza es un síntoma de esa enfermedad más grave entonces, ¿cuál sería nuestra responsabilidad ahora en esta cuestión de sanar y anunciar el reino? sería entender la sanidad como una nueva realidad social religiosa y comunitaria no solo la sanación física porque ahí está abajo sanar la enfermedad esa es la vocación médica Sanar al enfermo, saber que esta enfermedad es causada por este patógeno y se cura con esta mezcla de pastillas y este fármaco. Esa es la vocación médica. La vocación de la iglesia, entendiendo la sanidad y la significancia que tuvo la sanidad en el ministerio de Jesús y la significancia que tiene la sanidad en la tradición bíblica, implica no solo velar por las buenas condiciones para que las personas no se enfermes, sino transformar las realidades que causan esa enfermedad. Y en otras palabras, podríamos decir, hacer esa integración de las personas que están siendo excluidas por esas enfermedades estructurales que pues matan miles de personas todos los años. Eso nos lleva a otra parte que me parece importante, que nos pueden rescatar los textos bíblicos y me parece muy acorde con pues con este taller y lo que nos atañe ahora y es la cuestión de desfeminizar los cuidados las narraciones bíblicas este, sobre curación tiene a hombres como protagonistas y yo mientras estaba dándole vueltas a eso yo decía cómo nunca o sea cómo nunca hemos visto que esto a nosotros los hombres nos puede permitir y hombres cristianos nos puede permitir una posibilidad de desfeminizar los cuidados y asumir nosotros el cuidado de los enfermos, el cuidado de los bebés, el cuidado de los adultos y adultos mayores, que han sido labores que históricamente han estado encargadas por las mujeres. Y eso tiene que ver, por eso primero que hablamos aquí, de cuidado del cuerpo, cuidado del alma. En esa dicotomización que mencioné al inicio, de lo bueno y lo malo, este, se da también esa dicotomización del cuerpo y el alma. El cuerpo como lo malo, el cuerpo como... Por eso tanto la satanización del sexo y de los placeres, porque hay todo malo Tenemos que velar por el alma, por lo etéreo. Y ahí vemos cómo en el cuidado del alma se han centrado históricamente los hombres, que son los que han ocupado los papeles en la religión y en, la, y en el ejercicio intelectual, o al menos los papeles predominantes, y en el cuidado del cuerpo, que es elemental, que son los trabajos de día a día, al que, a quienes se les han asignado ese cuidado del cuerpo es a las mujeres. Este, eso nos lleva a una propuesta, yo creo que es importante, que es la de generar comunidades terapéuticas. Yo, en la, en la homilía del de de el domingo que se ha hablado sobre el evangelio de la familia de Jesús, el padre en mi iglesia decía que la iglesia, que no es la familia de, de sangre la que tiene que ser un modelo para la iglesia, sino viceversa, y la iglesia debe ser un modelo para la familia. Entonces, si estamos hablando sobre comunidades terapéuticas, siguiendo este mensaje que hemos venido construyendo, es responsabilidad de hombres y de mujeres asumir los cuidados en enfermedad, y más en este tiempo de pandemia, que sabemos que los cuidados de, de la enfermedad y las labores del hogar han recaído en manos de las mujeres y eso se ha reflejado en un descenso de las mujeres en el campo laboral público. Lo otro que tenemos como una apuesta, yo creo que eso sí nos llama a los hombres, es a ver la práctica, la praxis de Jesús y de sus discípulos en, en la sanación y en el acompañamiento de las personas enfermas y de la niñez. Y esto yo creo que, neces que necesariamente se liga al siguiente punto, que es el de autonomía masculina, porque al ser los hombres criados como, pues no sé, como un ejemplo, desde que somos niños, quien nos brinda comida, protección, educación, es la mamá. Y eso va a pasar toda la, toda la vida hasta que supuestamente seamos adultos y nos casemos y la esposa va a asumir ese mismo rol que cumple la madre. Yo digo por un caso muy cercano que tuve, que a un hombre X, este, la esposa se fue y el tipo no se sabía hacer ni un huevo, no sabía lavar ni siquiera la ropa interior. Y yo pensé, pucha, está muy bien y yo comprendo que hay que hablar sobre la sobrecarga que las mujeres tienen en el trabajo doméstico, pero yo dije, pensándome desde hombre y hombre, yo dije, pucha esa forma de criarnos nos hace seres completamente dependientes, porque nos, nos corta nuestra autonomía para poder cocinarnos, para poder lavar, para poder limpiar y ser seres humanos funcionales. Yo creo que esto nos puede ligar a una cuestión que me parece importante, que la sanación histórica, que estudia de la mano con la propuesta institucional que tenemos de justicia de género, que, que es necesario, entendiendo como sanación histórica, el resarcir como cristianas y como cristianos las grandes atrocidades que en nombre de Jesús y el Dios de Jesús han hecho en la historia. Yo creo que, bueno, muchas de las muertes, como las que mencionó Rosario, este, pues creo que es nuestra responsabilidad histórica ahora, el compromiso como personas de fe, el acompañar a los pueblos y a las poblaciones que históricamente hemos sido vulnerados y discriminados en ese proceso de sanación histórica y en ese incorporarnos, así como la salvación de Jesús, en ese incorporarnos a esa comunidad humana. También pienso la sanación histórica por una cuestión que yo considero que nosotros tenemos de justicia histórica con las mujeres, de que es momento de que en serio asum asumamos y muy en serio las labores del trabajo reproductivo de día a día. Los hombres que tienen hijos, asumir el cuidado y la educación de las, de las hijas, asumir el, el cuidado de la, de la casa, de los, de los espacios comunes, este, porque, pues bien, si vamos a hablar mucho de abrir espacios para las mujeres, pero los hombres seguimos solo en lo público y no nos metemos a la casa, pues como que esa balanza nunca en realidad se va a poner verdaderamente balanceada. Nosotros vamos a seguir así en una desequidad. Des des Entonces yo creo que ahora para ir cerrando, como sanación hoy, en el actual contexto, creo que pues bien, no hay que despreciar todos los aportes técnico-científicos que se han dado, pero no podemos negar que esos aportes o esos avances tienen un interés muy claro. Este, yo no creo que sea casualidad ahora que los países ricos, que representan un 14% de la población mundial, estén acumulando el 58% de las vacunas, mientras que en el sur global nos estamos muriendo. Eso implica que no vamos a problematizar qué están haciendo con la producción de vacunas de esos hombres de ciencia y esas mujeres de, de ciencia. Pero también pensar desde, nuestra iglesia, desde nuestras iglesias, desde nuestros movimientos, comunidades y organizaciones, la significancia de esa enfermedad y cómo, cómo podemos dar una respuesta a eso, por decirlo así, una respuesta integral. Que no sea solo brindar la vacuna para que no te mueras de COVID, no brindar posibilidades para que tengas un trabajo digno y no te mueras de hambre. Brindar unas buenas oportunidades educativas para que no tengas que ir a un trabajo mal pagado y súper eh, explotado. Y entender esta sanación como algo pues, más integral, que implica todo un proyecto que desde la teología llamamos la misión de Dios, y entender la iglesia como un instrumento de esa misión de Dios en la sanación y la reconciliación del mundo. También eso yo creo que nos lleva a hablar porque se hablaba con el pasaje de la hemorroisa que ella decía, ya me salvé. Y yo quiero hacer eco de esas palabras de esa mujer del evangelio y de entender que tenemos que salvarnos y hacer esa salvación aquí centrarnos en la salvación y la redención de los cuerpos que están sufrientes. Yo creo que, no sé, yo creo que si el mensaje de los evangelios se hubiera centrado en la salvación del alma, nosotros estaríamos hablando de que Jesús tenía una esencia y que Jesús encarnó en otro profeta y siguió, pero no. Los cristianos hablamos de resurrección y la resurrección implica que ese cuerpo lastimado, ese cuerpo lacerado en la cruz, ese cuerpo vuelve a la vida. Y yo creo que es la, es la gran llamada que nos tenemos que todos esos cuerpos que están siendo lacerados, que están siendo violentados. Nuestra misión es traer esos cuerpos a la vida y entender así la sanidad. Este, pues yo creo que eso sería. Muchas gracias. Muchas gracias, Cristian, por esa reflexión. Eh, tanto Rosario como Chris nos han, nos han traído eh, varias ideas que nos provocan que, que nos generan preguntas, que nos inquietan que nos pueden estar afirmando algo que hemos venido pensando nos puede estar provocando más bien problematizar eh, algo que hemos pensado. Eh, entonces quisiera en este momento abrir el espacio eh, para eh, recibir de ustedes que nos están siguiendo en la transmisión, eh, preguntas, eh, comentarios que estamos viendo acá a través de, de la transmisión en Facebook. Vamos a ver, quizás si sí. Nati me ayuda un poquito con, con los comentarios y preguntas desde el Facebook. Bueno, por ahora no tenemos ninguna pregunta, tenemos varios comentarios, pero saludos, a todos. No, podemos leerlos también. Entonces, eh, tenemos saludos desde Perú, saludos desde El Salvador, saludos a, a todos y todas, de Daniel Ramírez, de Marlen Dorado, desde Cuba, un abrazo fuerte, desde Barranquilla, Colombia, Harold Wilson, Carbonell, también María Trejo Montero, gracias Rosario, siempre nos enseñas tanto, y también Andrés Caldo, desde Argentina, Buenos Aires, eh, gracias Rosario Tuyuk por tu presentación. Ismael Ramos nos dice que muy buenas exposiciones, que felicidades, que sintoniza desde Tajumulco, San Marcos y Guatemala. Eh, Lidia Romero, gracias por compartir este, esta información. Y Rosario Cipiano excelente, Cristo. Por ahora, eh, estos son los comentarios desde las redes Bueno, le, les agradecemos. ¿verdad? por haber eh, eh, formado entonces parte de, de esta reflexión. Eh, realmente lo, lo que nos comparte tanto Rosario como Cris nos hace pensar y, eh, en nuestro contexto actual, ¿verdad? Y en esa, esa economía de la pandemia. Eh, de nuevo darles las gracias eh, por haber compartido con nosotros en este espacio. Buenas. buena